Muy buenos días a todos a los participantes que van a estar con nosotros en el WordPress uh, 2022 en San José Costa Rica. Les habla el doctor Thomas Aguilar de Lean Enterprise Consulting. En For es para mí un placer estar con ustedes en este momento eh, en el cual vamos a compartir algunas ideas de lo que luego van a ver más en detalle en WordPress 2022. Comenzamos entonces con qué es lo que vamos a estar hablando eh, nosotros allá. Eh, mi participación va encaminada a compartir con ustedes lo que es el neuromarketing, el neuromercadeo. Como ustedes saben, la neurociencia ha venido desarrollándose en los últimos 30, 40 años. Esto ha conllevado que se ha, se ha multiplicado el, la gama de herramientas que siguen saliendo del estudio del cerebro. Uno, algunos de ellos, pues, está eh, Neuroleadership, liderazgo eh, neurológico, está neurofinanza, neuroeconomía. Eh, recientemente estuve en Guatemala dando una conferencia del uso de la neurociencia en el deporte. En el caso específico de WordPress 2022 Costa Rica, nos vamos a enfocar en la aplicación del neuromarketing en nuestra vida cotidiana, neuromarketing, ¿qué es? Eh, muchos de ustedes tienen que haber pasado por la experiencia de haber llegado a la casa con algún artículo y cuando lo miran se preguntan, ¿por qué compré esto? ¿Por qué me interesó esto? Eso quiere decir que la, la decisión que tomamos no fue una decisión racional. Eso quiere decir que no lo pensamos, fue inconsciente Compramos algo y nos sorprendemos luego de que hayamos adquirido eso. Así que el neuromarketing como tal no es otra cosa que la aplicación de los conceptos de la mente, del cerebro, sus componentes, sus funciones, luego cómo nosotros tomamos decisiones, la aplicación de la ciencia, porque para tomar una decisión tiene que haber una reacción electroquímica en las diferentes neuronas que tenemos repartidas por todo el cuerpo. Eso quiere decir que utilizamos ciencia. Trabajamos con comportamiento, no como el mercadeo. El mercadeo lo ve como algo, eh, una reacción a un estímulo. En neuromarketing estamos y podemos evaluar, podemos cuantificar el impacto de una... Acción de mercadeo, porque a través de lo que se llama el functional, el baray, podemos ver esas acciones y cómo el, las neuronas se llenan de oxígeno, oxígeno que que va en la sangre. Luego pues pasamos a la parte de publicidad. Sí, definitivamente. Nos llama mucho la atención el color rojo de la, la cola, el azul que tiene la Bersi, y así sucesivamente. El, el azul que tiene el logo de Yahoo es un tono eh, neutral que llama a la atención. Luego eso pues, va unido a nuestros instintos para eh, eh, procesar luego esa percepción de ese estímulo y adquirir el artículo o el servicio que estemos eh, mercadeando. ¿no? En, para eso, pues tenemos varios, pa varios pasos que los podemos reducir en este momento, porque luego allá en San José vamos a estar hablando un poquito más en detalle. y Vamos a desarrollar una serie de ejercicios para estimular en el cerebro vuestro, pues la dopamina y varios otros uh, hormonas químicos que son importantes desde el punto de vista. Neurológico. Así que vamos a ver cuáles son esos pasos que utilizamos cuando vamos a la conquista de la mente de los consumidores. Número uno, es importante pues investigar y ver en detalle cómo piensa, qué le gusta a nuestro público meta, nuestro público objetivo. Cuando estamos eh, eh, con una pareja, Tratamos de ver qué cosas les gusta a la pareja para utilizar esos uh, detalles para llegar más a él, ella o a él, ¿verdad? Luego llama la atención. Eh, cualquiera que sea el artículo que estemos mercadeando, pues tiene que llamar la atención. Uh, en el caso mío, yo veo un Porsche en la cajetera y me llama automáticamente la atención porque ese es mi coche. Y es un coche que en mí eh, dispara una emoción de velocidad, de conquista, de control. Luego de eso nos vamos a pensar en digital, cero o uno. El consumidor compra o no compra. Y para que compre yo tengo que crear unos puentes, unos vínculos que me lleve a que el consumidor en función a cómo yo llamo su atención, cómo lo conozco, pues, vaya y compre el artículo o servicio que yo presento. Luego, ofrecer eh, un producto que en cierta forma el consumidor lo vea como único. Un producto que se distinga de los demás de forma tal que llame la atención visualmente. La, el efecto de la visión es mucho más rápido que el efecto racionalización racional en nuestra mente. Así que es importante que tengamos eso. Eh, luego, ustedes saben que mientras más alternativas nos dan, más difícil se nos hace el proceso de tomar una decisión por algo. Así que vamos a reducir esas posibles alternativas. Luego, pues, ese producto tiene que tener una calidad, tiene que complacer a su consumidor y... Por último, ese producto debe otorgar la garantía de que va a representar lo que el consumidor como tal está sintiendo en, en, su, en su interior, eh, que le crea uh, papillón, uh, mariposas en el estómago, que le da una sensación de euforia, que le da una sensación de ser único en el mundo. Eso y otras cosas más, Vamos a estar eh, presentando, discutiendo, llevando dinámica en lo que se llama el WordPress 2022 San José, Costa Rica. Les esperamos a todos.